Bueno, buenas tardes. Antes de nada, eh, os quería hacer una pequeña introducción. ¿no? Eh, venimos a hablar aquí de algo muy personal. Eso, entender que nos provoca cierto rubor. ¿no? Pero por otra parte es lo que más nos gusta porque es la historia de nuestra vida y eso es la historia hecha pues, pues a base de, de unos acontecimientos especiales que nos pasaron, ¿no? Eso unido a que no estamos muy acostumbrados a hablar en público y hablar aquí con, con tanta gente, pues nos hace de momento que os pidamos perdón por lo que va a pasar a partir de ahora. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, como bien han dicho en la presentación, eh, eh, Sol y yo somos matrimonio, estamos casados y tenemos tres hijos. Esto va a versar sobre uno de ellos, pero hay otros dos que son igual de importantes. ¿vale? De hecho, contribuyen a todo lo que a lo que nos pasa. ¿no? Pero bueno, nos centraremos en Jaime porque, como bien han dicho en la presentación, Jaime es, Jaime es especial. Jaime es nuestro segundo hijo. Anda, es pues hecho. Pues ahora sigo yo. <risa> <risa> eh, bueno, nuestros hijos se llaman Juan, Jaime, que es el segundo, que es el que tiene autismo, e Isabel, que que ahora no está aquí se ha quedado cuidando a su hermano Jaime. Y bueno, cuando, bueno nosotros nos casamos, estábamos trabajando tan felices, éramos súper felices, teníamos nuestros niños guapísimos y sanísimos. Y, y bueno, eh, nos, eh, empezamos a, a sospechar cosas de Jaime. ¿no? Jaime es una persona con TEA, no sé si vosotros sabéis lo que es el TEA. El TEA es el trastorno del espectro del autismo. ¿vale? Eh, eh, esta, las personas que lo padecen, eh, lo que, bueno, que lo padecen no que son así, porque no es una enfermedad, eso es algo que tenéis que tener muy claro, eh, tienen una serie de características. ¿no? La primera es que tienen problemas de comunicación, tienen también problemas de sociabilidad y luego presentan conductas rígidas e intereses muy limitados. ¿no? Esto es un abanico muy grande en el que cabe mucha gente. De hecho, los diagnósticos ahora mismo hablan de unas prevalencias de uno de cada cien, eh, o incluso menos. ¿no? Eh, pero claro, es que hay muchos, muchas clases y muchos tipos de autismo. ¿vale? Eh, conoceréis todos la serie Big Bang, me imagino, el personaje de Sheldon Cooper, hay, aunque los, los creadores dicen que no lo es, pero sí que tiene rasgos que podrían entrar en esta definición. Claro, estamos hablando de una persona que no tiene ningún problema de independencia, de autonomía y que puede llevar una vida relativamente normal en el caso de Jaime no es así, Jaime es una persona que con el autismo tiene asociado también retraso mental de hecho tiene una discapacidad reconocida del 88% apenas tiene habla y bueno, nosotros lo vemos relativamente normal, pero. Gente <risa> que lo ve desde lo vemos fuera. Completamente normal. ¿vale? <risa> sí. Es nuestra normalidad. Sí, luego hay otras cuestiones que ocurren también que, eh, junto con el trastorno del TEA, también suele aparecer comorbilidad en, en cuanto que suelen tener otros trastornos o otras, eh, otras patologías asociadas al, al autismo. ¿no? En el caso de Jaime, eh, hay que añadir a todo esto que os cuento el. Eh, la epilepsia y eso se le, se le manifestó un poquito ya mayor con, con 14, 14 años, años, años qué bien me oigo sí, sí. <risa> <risa> Y, y bueno, pues es un tema también importante. ¿no? Entonces, nuestros problemas surgen eh, no tanto, bueno, en esa etapa inicial que ahora os la contaremos y que sí que es una etapa de sufrimiento y de crecimiento, pero, pero en el planteamiento que nos hacemos ahora es un planteamiento vital, ¿no? Eh, nosotros tenemos que pensar que Jaime va a tener una esperanza de vida exactamente igual que cualquiera. Aunque el hecho de que tenga epilepsia y que esté medicado puede hacer que tenga procesos de envejecimiento eh, más rápidos, tendremos que pensar que Jaime va a llevar una vida normal desde los desde que nace hasta que, bueno, pues 80 años, Dios quiera o más. Eh, eh, claro, en todo este recorrido, los primeros 20 años que son los de escolarización, un poco en lo que, sois muy jóvenes todos, o sea, yo aquí no veo más que gente joven, estáis casi en ese proceso, ¿no? ese proceso de formación está cubierto. Eh, la educación está arreglada en este país y, bueno, pues vas a un centro, vas a otro, pero tú estás, estás ahí. El problema es cuando eso termina, cuando esa etapa termina y te das cuenta que, que no hay nada, no hay ni un solo recurso para la vida adulta, algo que también os va a pasar a vosotros cuando salgáis, salís a un entorno, lo que pasa es que salís con esas herramientas que os da la educación para hacer frente a, eso, a ese entorno hostil que está afuera. ¿no? En el caso de estas personas no, no es así. Y es algo que, bueno, de alguna manera tenemos que cambiar. No que, no que preparar, más bien que cambiar. ¿Vale? Bueno, el, el caso... Voy a hablar yo. Sí, por favor, <risa> <¿vale>? porque si <risa> no monólogo, ¿no? <risa> te quito la palabra. Bueno, bueno, yo os voy a contar un poco cuando, cuando Jaime era pequeñito, pues yo de repente me daba cuenta, aunque, que, cuando, aunque yo me pasara muchas horas jugando con él, pues algo le pasaba rarísimo porque yo no me encontraba con él en ningún momento. Yo estaba muy inquieta y no sabía qué le pasaba, iba al pediatra y el pediatra me decía, pues si es que eres una histérica porque el niño es completamente normal. Y yo tenía dentro una inquietud horrorosa y un sufrimiento enorme porque no entendía por qué nadie veía lo que le pasaba a Jaime, porque yo sabía que le pasaba algo muy grave. De hecho, a mí me pasaba lo mismo. Yo creo que las madres tienen ese instinto sobre las cosas. Yo decía, bueno, pues es más parado, sí, vale, pero no pasa nada, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un niño de 18 meses, o sea, sí, que era muy, muy, muy pequeño. Y ella, de alguna, bueno, de alguna manera, intuyó que ahí estaba pasando algo. Bueno, y... Y bueno, le llevamos a un, montón de, a un neurólogo que nos dijo que no le pasaba nada, los pediatras que no le pasaba nada, una psicóloga que lo estuvo viendo durante mucho tiempo que decía sí, le pasa algo, pero no sé lo que es. Bueno, total, que al final una persona después de muchas pruebas neurológicas, de oído, de no sé qué, nos dijo, puede que sea autista. Y yo dije, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué gusto! Ya tiene un nombre, ya sabemos qué tenemos que hacer. A ver, vamos a leer sobre el autismo, ¿qué es? Y este enfadado como enfadado una mona. Enfadado como una mona, o sea, el, una yo recuerdo el, el logopeda que nos lo dijo, que salimos de la consulta y decían, este tío es tonto, bueno, no dije tonto, dije otra cosa, que era mucho peor. Pero realmente, así ah, que vas a ver este tío, ¿no? Cabreado, cabreado, bueno, muy, muy enfadado, ¿no? Pero, bueno, entonces, en ese momento pero equivocado otra vez, ¿no? llegamos a... Después de bueno, buscar algún sitio donde supieran algo de autismo, nos hablaron que el Niño Jesús había... Un, un centro de día que lo, en, el, en el hospital psiquiátrico, del, en la parte de psiquiatría de infantil del niño Jesús había un centro de día que se fun, fun, era, funcionaba como si fuera un colegio y era un hospital psiquiátrico para niños pequeños y entonces eh, allí llegamos con Jaime y la doctora Peral, que era la que dirigía esa unidad, nos dijo tu hijo es autista, nada más verlo y yo digo, pero ¿cómo lo sabes? dice, porque no hay nada más que verlo para saber que lo es se comporta como un autista del libro. Y entonces, pues nada, allí se quedó, estuvo allí durante unos años y, y allí la verdad es que mejoró mucho, Jaime. Nos, mm, el hospital de día le ayudó mucho a estar más tranquilo, a concentrarse en alguna tarea. Tenía tres años cuando empezó. Sí. Y luego la doctora Peral allí organizaba una, una especie como de terapia de familias. Todos los viernes nos reunía a todos los padres y pues contábamos, ella nos contaba cómo había ido en el cole, por así decirlo, con nuestros niños y nosotros le contábamos cómo había ido en casa. Y, entre, y como lo hacíamos todos juntos, todos los padres que estábamos allí, pues también nos ayudaba a ver lo, a los unos las experiencias de los otros, ¿no? Y también una cosa que luego ella me ha contado más adelante, que era muy importante ver las reacciones, que nosotros viéramos las reacciones de unos padres en los otros para vernos reflejados, ¿no? Y porque así te ayudaba como a tú darte cuenta de tus reacciones también como eran, cuando veías tu misma reacción en otra madre. ¿no? Y bueno, allí nos encontrábamos gente muy diferente, porque había, estábamos nosotros, que éramos pues, una pareja de universitarios, pijos, eh, bien situados, con un niñito muy mono, y luego había, pues, por ejemplo, una gitana, que, era, que tenía 20 años y el niño tenía 5, unos musulmanes que acababan de llegar de Marruecos y no sabían español, eh, bueno, unos muchas que estaban separados, separados, otros muchos. que, bueno, muchísima gente muy distinta. ¿no? Y, y yo cuando veía eso, mmm, yo estaba muy, así como muy hecha polvo con Jaime y con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas, ¿no? pero de repente me daba cuenta la suerte que tenía yo y, y, lo, y, y que para mí estaba siendo un, un mazazo enorme lo de tener a Jaime con este problema y que no sería para los demás que claro. estaban allí, ¿no? que yo sí. veía que estaban en situaciones más complicadas sí. que la mía. Es que cuando tú tienes una discapacidad, la discapacidad en sí, evidentemente te incapacita, pero si a eso le añades un problema social, un problema de falta de recursos, falta de medios, falta de entenderlo, es, todo crece de manera exponencial. ¿Eh? Es muy difícil enfrentarse a una cosa de esta si no tienes medios, si vives en un entorno pues desestructurado, como eran en muchos casos. Por aquel entonces nos hablaban de un 60 o 70% de matrimonios separados precisamente por el hecho de haber tenido un hijo con discapacidad. Eso pero creo que ha disminuido. Pero bueno. Coincidió también ese entonces con unos temas laborales que, que ya se lanzaron en la introducción, ¿no? que fue el... Sí, en ese momento, pues yo, que trabajaba en la empresa de mi familia, fundé mi empresa, y que era un taller de, de trajes de novia, y bueno, yo trabajaba para la empresa de mi familia y para otras muchas empresas. Y, y en ese momento me encontré con, en, en, un, en un encuentro con la economía de comunión. La economía de comunión la lanzó eh, Kiara Lubic, que es la fundadora del Movimiento de los Focolares en Brasil en los años 80, cuando llegó a Sao Paulo y vio las favelas y la maravilla de ciudad riquísima que estaba al lado. ¿no? Entonces pensó que tenía que existir una, un movimiento de empresas, de empresarios que fueran capaces, inteligentes, que ganaran mucho dinero y que este dinero no se lo quedaran para ellos sino que fuera para poder ayudar a que esta, esta desigualdad desapareciera. ¿no? Decía, ponía una comparación muy bonita que siempre me gusta contar, que, que cuando hay un lago, todas las flores y las plantas que están alrededor, un árbol y un árbol muy grande no absorbe todo el agua y deja a todos los demás sin nada, que era lo que estaba pasando allí, sino que cada uno absorbe el agua que necesita y todos pueden vivir con lo que... Con lo, perfectamente, ¿no? Todos juntos. Entonces, bueno, la economía de comunión tiene como dos cosas las más importantes. Una que es que el dinero, el capital, no es el centro de la empresa, no es lo más importante en la empresa, lo más importante son las personas. Las personas que, que conviven en, en la actividad empresarial, que son los empleados, que es el jefe, que son los clientes, que son los proveedores, que son los del banco, que es el portero de la casa donde está la oficina. Toda la gente que se relaciona en la vida de la empresa. Eso es lo más importante para una empresa de economía de comunión. Y luego, una cosa muy bueno, por supuesto, que todo tiene que ser tener un comportamiento ético y justo. Tienes que pagar sueldos justos, tienes que comportarte con todo el mundo con equidad. Pagar, pagar hacienda. Pagar hacienda, pagar los impuestos... Los impuestos. O sea, lo que debes pagar, no intentar estar todo el rato evadiendo impuestos, y, porque eso es contribuir a la sociedad a pagar impuestos. Y lo contrario no es, no es bueno. Y, y luego los beneficios, cuando hay ya beneficios, se reparten en tres tercios. Explícalos tú, que los sí, explicas muy bien. Sí. Bueno, eh, Realmente la que es experta es ella, yo esto lo sé por ella, no por, no por mí. ¿no? Los tres tercios, el primero de ellos es para el mantenimiento de la empresa, la empresa tiene que prosperar, tiene que pues, mejorar equipos informáticos para ese, esa evolución de la empresa, es el primero de los tercios. El segundo de los tercios se dedica a formación a formación de, de empresarios o de, eh, bueno, de personas en, en este movimiento de... De, con, esta filosofía de, con esta filosofía de empresa. De empresa ¿no? Y el tercero se dedica a, a una obra social. Esa obra social puede ser, o bien, eh, bueno, puede ser eh, iniciativa del propio empresario o pues se puede juntar entre varios, como ha ocurrido en algunas sí, cosas a veces en África. Nos hemos que se unido hicieron... a algunos empresarios de economía de comunión que hemos hecho un proyecto juntos. No, bueno. sí. Entonces, en, en esta dinámica que os hablamos es cuando Sole... Me, bueno, me yo se lo presenté a Javier, porque Javier <risa> es mi socio en la empresa, y claro, esto suponía que Javier como accionista no, no iba a percibir nunca beneficios, porque yo había decidido que los beneficios no me los iba a quedar yo, yo tenía un salario como la directora de la empresa, pero los beneficios iban a ser repartidos de esta manera. No hubo muchas opciones, no hubo negociación, no pasó nada, está todo bien, fenomenal, lo que tú quieras. No, pero y, a él, no, le encantó, pero es, me parece, él le encantó. Me parece que los comportamientos éticos son importantes. Bueno, el caso es que coincidió esa época, pues con, estábamos en el niño Jesús y es cuando bueno, pues, pues solo he bueno, decidido eso, montar que su empresa. yo sentía, ¿no? Que era como una respuesta para yo poder devolver a la sociedad todo eso que yo tenía, ¿no? Esa posición tan privilegiada que teníamos y entonces pues nada, nos pusimos a trabajar así en nuestra empresa y todos tan felices y nos iba muy bien, Se, estábamos muy tranquilos la verdad. Sí, bueno, pero estábamos muy tranquilos porque evidentemente Jaime eh, crecía, Jaime era un niño pequeño, luego eh, eh, bueno, jovencito, adolescente y bueno, ahora Jaime tiene 24, 24. años, esos son los que tiene ya. Eh, bueno, el caso es que Jaime después cuando acabó la, eh, la fase esta que hablábamos de los finales del día del niño Jesús tenía seis años, intentamos lo que por aquel entonces se llamaba integración ahora es un término que si lo decís en cualquier sitio os, os crucifican o sea, hay que decir inclusión Ahora, ¿vale? Eh, por aquel entonces la integración técnicamente era lo que bueno, pues lo que había que hacer y nosotros lo intentamos porque Jaime a pesar de sus dificultades de no tener habla era muy hábil parecía muy listo bien, parecía, parecía listo, listísimo ¿no? y entonces lo intentamos y fueron dos años eh, de mucho sufrimiento muy malos Horrible. el primero muy malo en los dos sentidos lo primero porque Jaime no estaba bien y lo segundo porque el sitio al que fue eh, prácticamente le tuvieron apartado en una esquina ¿vale? no le hicieron ni caso en el, el segundo evidentemente lo sacamos de allí y, y en el segundo centro eh, la experiencia fue mala también en el sentido de que no era un sitio bueno para Jaime, pero no en el sentido de las personas con las que nos encontramos. Nos encontramos con personas que sí, que se dieron cuenta de que no podían hacer algo por Jaime, pero que le, le trataron bien, estuvieron bien con él y, y bueno… pues Hicieron todo lo que pudieron. Todo lo que pudieron. Eh, a raíz de aquello, ya Jaime tenía ocho años y eh, al final nos decidimos por educación especial porque era la única posibilidad que tenía Jaime de, de hacer algo. Y efectivamente, eh, en la educación especial… Estuvo muy bien. Est estuvo bien. Mejoró eh, muchísimo. Eh, sí, fue a un, al colegio de APNA, de la Asociación de Padres de Personas con Autismo, que es la decana de autismo en España, es el centro Leocaner. Era un colegio pequeñito de 40, 30 40 chicos, no es más, es la educación especial, va por ratios, estamos hablando de clases de 3 a 5… Eh, personas con una atención directa de una persona más un ayudante, es decir, otro, otro rollo, ¿no? otra, era otra cosa. Y es un poquito lo que ellos eh, lo que Jaime necesitaba y lo que nos dimos cuenta que había muchas necesidades al respecto y muchos que de estaban demandando esto. En este mogolloncito eh, vino la crisis horripilante del 2008, sí. que se llevó por delante muchísimas empresas y, entre otras, la, para la que yo trabajaba principalmente, que era la de mi familia, cerró. Entonces era mi principal cliente y para mí fue un varapalo un trememundo. Que tuve que empezar yo a, a vender trajes de novia con mi propio nombre porque no tenía un, una vía de salida. ¿no? Y bueno, fue bastante duro la verdad, pero, pero la economía de comunión, como yo tenía tantas ganas de hacer una de que mi empresa fuese así ¿no? eh, y, y también la ayuda de otros empresarios de economía de comunión y el apoyo y, y sentir que estaban a mi lado y que si necesitaba algo, inclusive eh, de gente que estaba cerca de mí, mis amigos, que si tenía que cerrar no pasaba nada, ¿no? Bueno, pero eso me hizo luchar muchísimo y, y gracias a Dios adelante. salí adelante sí, a todo esto, claro, Jaime empezaba a crecer y, y, y de repente pues, empezaron a ocurrir cosas, la adolescencia sabéis todos pero ya la habéis pasado, que es un periodo por lo menos turbulento ¿no? y en Jaime se empezaron a manifestar cosas, aunque ellos los crecimientos perdón, los, los crecimientos de las personas con T a veces suelen ser retrasados algo más retrasados, pero en, en Jaime lo que empezamos a ver es ese cambio fisiológico que, es que se produce y empezó a tener problemas, eh, problemas estomacales. Eh, ah, tuvo sí, cándidas, tuvo helicobacter eh, pylori, pylori, le hicimos la prueba de intolerancia alimenticia, resultó que era intolerante al gluten, a la lactosa huevo. y a la clara de huevo. Es decir, si alguno cocina por aquí sabrá que filetes y, y ensalada, no quedaba más. Es lo que durante un año y medio estuvo, estuvo comiendo. Eh, y a raíz de aquello eso desapareció un día, pero porque aparecieron las crisis epilépticas que os comentábamos antes. Con 15 años aparecieron y… Y ya, y ya bueno, se quedaron con nosotros para siempre. Se están quedando. Es... Bueno, pero la epilepsia de Jaime no solamente es que tiene convulsiones, ¿no? Es, es un periodo de días en el mes o cada dos meses tiene un periodo como de 10 días, una cosa así, que está raro, que se encuentra mal. Que es, y además un, una persona que se encuentra mal pero no puede expresar lo que tiene dentro… no le produce muchísima agresividad y enfado. Y entonces estaba pues, en periodos de 10 días, insoportable, agresivo, que enseguida sí, se peleaba con todo el mundo. que siempre hablamos y siempre decimos. Es decir, nosotros llevamos un seguimiento de lo que hace Jaime y por eso hemos podido marcar una especie de pautas de comportamiento. Entonces pasan 20 o 30 días que él está bien, aunque vamos ampliando estos plazos, ya hasta 40, más vamos días bien, está bien, va mejor. Y luego pasa 10 días en los que hay crisis epilépticas, de pues ese periodo suele ser de 5 a 10 días y suele tener de 3, 1 a 3, 5 crisis epilépticas y luego también eso que comentaba Sole. Y en muchas veces agresividad, es decir, no todo es bonito en esto, también agresividad y hay que ver a una persona pues como Jaime ya de de unos 75, 70 kilos de peso, perfecta, pues con agresividad. ¿no? Es, es, es, es a veces es un poquito complicado explicarlo, pero también está ahí y, y bueno, pues es algo a, lo que, a otra cosa más a la que te tienes que enfrentar. ¿no? Pensamos, pensamos, no tenemos comprobado que efectivamente relacionado con la epilepsia está todo esto que os comentaba de, de agresividad y de, de mal. No lo puede expresar, se siente fatal y, y la verdad es que el, el que sufre es él, precisamente él. No que todo, que esto, si, todo esto, esto estamos resumiendo muchos años en un ratito, pero que todo esto mezclado, pues entre nosotros también había momentos de mucha tensión y de que era difícil vivir todos juntos con estas tensiones que teníamos con los niños y, y con la economía y bueno, yo iba remontando… Y entonces le tocó a Javier. Entonces la crisis me tocó a mí, como habéis oído al principio, soy arquitecto y aunque durante ese periodo yo, bueno, primero estuve en empresa, luego tuve mi propio estudio, luego volví a empresa, pero en el 2011 eh, pues, pues ya no se pudo más y el grupo de empresas para el que trabajaba cerró. Justo en ese momento es cuando la empresa la nuestra, la, la eso, nuestra... empezaba pues, bueno, pues a salir a un mejorar. poquito adelante, ¿no? y, y, y bueno, pues eh, Jaime ya tenía ya una edad importante y, y, y estaba decir, fatal. Estaba fatal, y no estaba, estaba bien. Fatal. Y decidimos que bueno pues que, que en vez de centrarnos en el trabajo, pues a lo mejor era el momento de que yo me dedicase un poquito más a Jaime. Entonces eso... Javier optó por quedarse en casa, hacer algunos proyectos que le llegaban, sí, pequeñitos y llegaba, tal, y porque siempre ha tenido cosas que hacer. Sí, sí. Yo, pero yo él voy con un maletín que, en que casa. se llama Mi Pequeño Arquitecto, que vas a todas partes, entonces puedes ser arquitecto en muchos sitios y puedes trabajar. Lógicamente no haces un gran rascacielos, haces la reforma de una caseta de perro, pero, bien, pero te da para por lo menos para pagar autónomos. Es lo que bueno, pero lo que eso, hay, ¿no? que, que fue la verdad una bendición por otro lado. Que, que él pudiera quedarse con Jaime en esta época, que Jaime estaba tan, tan, era tan complicado, sí. que nadie, todo el mundo tenía miedo de estar con él, porque era una persona realmente compleja ¿no? sí. y muy difícil. Sí, su madrina lo decía, dice, hay gente a la que la crisis le ha venido bien, nos lo decía, decía pero ¿qué dices? Dice, sí, sí, vuestro hijo Jaime, porque <risa> que gracias a eso, eh, tú te has podido, quedar, te has con podido quedar con él. Entonces, las cosas pasan en un momento determinado por por algo y, y de repente tienen sentido y efectivamente así fue en aquel momento. ¿no? También eso, eh, bueno aunque ya habíamos tenido algunas experiencias dentro de lo que es el tercer sector, que es el mundo de las asociaciones, fundaciones y todo el mundo que se dedica a estas empresas sin, sin ánimo de lucro, también fue la oportunidad de dedicarme eh, también al, al tercer sector. ¿no? Y fui durante unos años vicepresidente de, de AFNA, de esta asociación que os, que os hablaba, y también he sido vocal en una de las confederaciones de autismo. Nacional, y también ¿no? ha trabajado como arquitecto para todas las fundaciones sí, bueno, de discapacidad de sí. Madrid. Sin cobrar nada. Pues, teníamos arquitectos, electricistas, todo. Se trata de hacer lo que tú puedas. En estas entidades, que evidentemente lo que no tienen son recursos, en muchos casos lo que haces es apoyas con lo que puedes. Entonces, bueno, pues eso había uno que teníamos en la residencia, que el hombre tenía un puesto de frutas, llevaba una fruta maravillosa a las personas que teníamos en la residencia y era, es la manera de hacer. Eso nos hizo conocer ese, esa parte del tercer sector, nos hizo ver también cómo funcionaba y, y nos hace claro, preocuparnos muchísimo por el, muchísimo, el futuro de Jaime. Muchísimo. muchísimo. Eh, estas entidades habitualmente se crean por la iniciativa de padres que tienen una necesidad en un momento determinado y que se crean con mucho, con mucho voluntarismo, con muchas ganas de hacer cosas y de solucionar un problema, ¿no? pero llegan hasta donde llegan. Suelen, hay honrosas excepciones, ¿eh? hay, cos, hay entidades que funcionan maravillosamente bien. Pero en la mayoría de los casos son entidades pequeñitas que dan servicios a sus usuarios y que los van acompañando desde que nacen hasta que crecen. Que se quedan obsoletas. En la Fundación Botín nos decían, vosotros que sois los más arriesgados, los más innovadores, cuando formáis vuestra asociación os acabáis convirtiendo en los más conservadores. En los más reacios a que las cosas cambien Y las cosas cambian. Y vuestros hijos crecen. Y vuestros hijos se quedan. Y tú que tienes 50 años, tu hijo tiene 20 y tu hijo no tiene que vivir tu vida, tiene que vivir la suya, igual que cualquier, cualquier otro, ¿no? Cualquier otro hijo se te va a ir de casa, se te va bueno, pues se te va a emancipar, va a ir… En este caso es, tenemos que dejar preparado eso. No puede ser que cuando, nos, que cuando a nosotros nos pase algo eso se produzca de manera traumática. Jaime tiene que tener su vida. Eso lo aprendimos y vimos cómo ese tercer sector no nos estaba dando solución a ese futuro que nosotros queríamos para Jaime. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, también volviendo al principio, eh, como decimos, Jaime, Jaime dibuja. ¿no? Lo que os vamos a contar a lo mejor es algo muy bonito, pero quiero que sepáis que esto ha sido un proceso bastante duro. ¿eh? Y sobre todo los inicios, a ver si soy capaz de engancharlo por aquí he hecho? ¿Qué he hecho? Eso es lo que digo yo. ¿Qué he hecho? Jaime, ¿pero qué has hecho? Dímelo. ¿Has pintado? ¿Has pintado, Jaime? Jaime, mírame. ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás? Todo pintado las piernas las manos. Ala, vete con papá que te lave, a ver si puede. Ahora yo puedo grabar un poco. Sí, ahora te puedo grabar. Qué horror, mira, mira, mira la. Mira la la escalera a ver un momento qué barbaridad cómo ha puesto todo me dejas a mí me dejas a mí está grabando ¿eh? a ver. Bueno, eh, esto es para que como como lo habíamos dicho al principio solo es diseñador yo soy arquitecto comienzos. los duros comienzos en casa eh, dibujar no es opcional todos dibujamos esas dos opciones, o dibujas o dibujas, y tú eliges, y lógicamente <risa> había que dibujar. no Y la manera en que empezó fue muy graciosa, porque empezó con Sole. Sí, yo estaba, pues, siempre me sentaba en el sofá, yo soy de esas personas que no puedo estar sentada viendo una película sin hacer nada con las manos, tengo que estar haciendo algo, y siempre tengo un papel y un lápiz y estoy haciendo dibujitos, pues mis modelitos o lo que sea. Y pues yo estaba ahí dibujando, y de repente Jaime se me sentaba al lado, y un día empezó a hacer gestos con el dedo sobre el papel que yo estaba dibujando y yo seguí lo que él hacía y vi que hacía un dibujo, estaba dibujando y entonces le di el lápiz. ¿no? Al principio no quería porque claro yo dibujaba mejor, yo lo hacía mejor, pero bueno, poco a poco a base de ayudarle, ir viendo y él fue viendo que podía hacerlo. Bueno, se convirtió en un dibujante compulsivo, no paraba. Y dibujaba a toda velocidad con una seguridad que pasmaba y con unos trazos enormes y rápidos y, y súper preciso. De hecho, como veis, dibuja en todas partes. O sea, es muy pequeño, pero dibuja en la playa. Eh, dibuja, hemos hecho grafitis también, autorizados. ¿eh? Eh, tenemos en casa el pasillo y en la cocina eh, pintados con pintura de pizarra donde él dibuja. Eh, en talleres de algunos artistas eh, y, y luego en la mesa del comedor. Es decir, nosotros no tenemos mesa de comedor. Eh, es el estudio, el estudio, de, estudio Jaime. de Jaime. Jaime ya ha decidido que ese es el sitio en el que dibuja y a, a casa la gente que viene a cenar o cena en la cocina <risa> o en una bandeja en el salón. No tenemos otra posibilidad. ¿no? Eh, lo que decía Sole también es que el, el dibujo... En Jaime eh, ha tenido una evolución, una evolución muy curiosa. Al principio dibujaba eso que decía Sole. El primero que veis que es el dibujo de los elefantes es un dibujo bastante grande y como veis hay unos trazos como muy seguros, muy firmes cuando los está haciendo y le preocupaba to sobre todo las cosas que se movían. Mm, todo estaba en movimiento, había primer plano y segundo plano… Eh, era muy, era, era muy potente, era, a mí me gustaba una barbaridad, yo creo que más, pero bueno, el caso es que él fue evolucionando, fue creciendo. En ese proceso que os hemos dicho de crecer, él ha sido adolescente y él, él es ya adulto también y eso también se reflejaba en el dibujo. Ahora sus dibujos son perfectamente perfilados, delimitados, muy personales y una manera de hacer que es absolutamente distinta a lo que era. Es decir, ves el cambio en la persona, ¿no? eso fue... No, pero también el dibujo a Jaime le, le ayuda a comunicarse, ¿no? porque él entiende la vida en imágenes. ¿no? Todo para él son imágenes. Cuando os hablábamos del autismo, os hablábamos que uno de los problemas del autismo es la comunicación, que nos aporta a nosotros el dibujo, nos aporta esa comunicación que, que es una carencia en lo, en lo verbal con Jaime. Es su manera de comunicar. Eh, él dibuja cosas como esta, este es un lineadoso, un 50 por 70, más o menos, en el que él nos hacía escribir una cosa y él la dibujaba debajo. Eh, tiene sentido, es decir, eh, ¿qué existe en el universo de Jaime? O sea, eh, cualquier planteamiento racional que os planteéis a la hora de enfrentaros a una persona con autismo, olvidaros, o sea, no tiene nada que ver. Eh, entonces, Entender que para él es importante, pues pues que hay, no sé, el, que el arroz está todo alineado, pues es importante, que luego te dibuja animales, te dibuja es su universo, es su vida, es aquello que para él tiene sentido. Entonces, la comunicación, eh, es algo, eh, el dibujo es algo que en la comunicación nos ayuda muchísimo. ¿no? Luego, por otra parte, eh, también hay que, hay que ver que Jaime es absolutamente libre a la hora de crear, nunca… Nunca ha sido una persona dirigida, nunca le hemos dicho pinta esto, pinta aquello. Bueno, se lo hemos dicho, pero no lo ha pero hecho. Pero da igual, porque no se deja aconsejar, toca de oído. Entonces, él, él es libre y, y incluso cuando ha ido a otros sitios, eh, incluso ni en las técnicas, él directamente lo que hace es que utiliza lo que tiene. ¿no? No, vale. Sí, él prueba un poco lo que hay y si le gusta lo usa y si no, vuelve a sus rotuladores finitos, que es lo que más le gusta. So, sigue, todo súper limpio sí. y ordenadito. Eso es. claro. y, y otra cosa para lo que nos sirve el dibujo también es para empezar a, a visibilizar. ¿no? Jaime ha participado en, eh, en numerosas exposiciones. Eh, él está yendo o sigue yendo a, un, a una asociación, eh, se llama Argadini. En ella, eh, bueno, él pinta, va a pintar, va a dibujar, pero no es una academia de dibujo tal y como lo entendemos. Esta asociación se dedica al, a, a, a meter el tema del arte, eh, mezcla el tema del arte y la, y la discapacidad. Ayuda a las personas con discapacidad a, a mediante el arte, a expresarse. No les enseñan óleo, no, no, no se trata de eso. Se trata de que, bueno, el arte es una manera de expresarse y, y, y cómo ellos lo pueden utilizar. ¿no? Eh, eh, allí conocimos a, a otras dos personas, a Meli y Miriam, que son las fundadoras de una asociación que se llama Aprendices Visuales, una asociación que ha obtenido premio UNESCO por, por las iniciativas que tienen. Y con ellas hicimos una cosa muy curiosa y empezamos a entender también otra cosa más, que es, es el entorno. Eh, eh, con ellas organizamos dos exposiciones y una de ellas en Sevilla era de, bueno, una exposición de cuatro personas eh, excepto los que sabíamos a lo que íbamos las, la, el resto de personas que iba a la exposición no sabía a lo que iba les habían invitado pues, unos amigos o lo que fuera y iban a ver la exposición de cuatro personas y cuando, allí, o cuando llegaban allí se encontraban con que en este caso eran dos personas con discapacidad y otras dos que no y entonces veían lo que habían, les gustaba, no les gustaba, pero sobre todo les sorprendía. Eso nos enseñó que existe la posibilidad de utilizar lo que los técnicos llaman entornos normalizados para dar ese paso, dar ese paso de visibilidad que teóricamente nosotros estamos intentando con las exposiciones. ¿no? Las otras, en muchos casos, eran exposiciones de, de personas con discapacidad. Era, y era un poco un mundo endogámico. Sabíamos que bueno, pues, no, no, y íbamos nos dimos cuenta, Y nos dimos cuenta, un cuenta de una cosa muy importante, que es que cuando tú te abres a los demás, y, porque tú cuando tienes un niño con un problema, lo que quieres es protegerlo y tenerlo siempre contigo, y que nadie le haga daño, y, tú, y cuidarlo mucho. Pero si tú le dejas y abres las puertas de tu casa y dejas que la gente lo vea y lo conozca, le estás haciendo un favor a tu hijo. Sobre protegerlo. no es un favor. Enseñarle, enseñarle al mundo cómo es Jaime es ayudar a Jaime. Porque así, si todo el mundo es bueno y todo el mundo quiere ayudar, si tú no conoces a quién tienes que ayudar, es imposible que le ayudes. Pero si tú conoces cómo son los autistas o cómo es Jaime concretamente, ...y sabes lo que le gusta... ...pues cuando te lo encuentres no vas a tener miedo de saludarle... ...no vas a tener miedo de sonreírle... ...no te va a dar como susto las cosas que hace, ¿no? Bueno, es no te voy que... a hacer ni caso, pero no pasa nada... ...está todo bien, pero, pero está bien... ...la manera de, de, de abrirte... De, de, ...de enseñar al mundo lo que hay... ...porque esa es, yo creo que es la, la parte que, que, que viene ahora, ¿no? Que, porque claro, con estos dibujos, con todo lo que hacía... ...llevamos guardando dibujos de Jaime durante... ...desde que tenía dos años... Jaime ya tenía veintitantos, y y entonces dices, bueno, pues tenemos que hacer algo con los dibujos, ¿no? Y bueno, pues como la de, en esta familia, la de las iniciativas es Sole, siempre, pues pues Sole dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos camisetas, no? Y empezamos a hacer camisetas. Y entonces mi amiga Sally Hamilton, que está ahí sentada detrás, me dijo, en mi tienda vamos a vender tus camisetas. Llegaron justo la semana que Sally organizaba su tienda de verano y la verdad es que se empezaron a venderse sorprendentemente bien, que no nos lo podíamos creer, mira, esta es una de las camisetas, tenéis que seguirle todos. Se llama algo de Jaime en Instagram. Y bueno, empezamos así y ese verano, ya en la playa, pues la gente nos pedía las camisetas, nosotros sí. llevamos dos cajas. Sí, el experimento fue un poquito pues en un entorno cercano, ¿no? O sea, conoces gente y bueno la gente sabe que, que está en Jaime, bueno, pues unas camisetas para ver qué tal, ah, qué chulas, tal, ah, pues son buenas, tal. Bueno, empezamos así, ¿no? El caso es que, eh, bueno, vimos que había cierta... Bueno, gracias. Cierto, se dice algún economista nicho de mercado, ¿no? Y dices, pues, pues vamos a ver qué hay. ¿no? Pero también ocurrió una cosa importante y que, y que tiene que ver con eso que os comentaba Sole del entorno. Eh, una de las personas que, que se nos acercó en la playa, bueno, era amiga conocida, ahora es más que amiga, claro, eh, se nos acercó y nos dijo, mira, yo… Eh, yo soy licenciataria de marcas, yo llevo marcas y yo creo que a lo mejor algo de Jaime o la marca de algo de Jaime pues puede tener algo de tirón. ¿no? Si os parece, pues cuando volváis en septiembre eh, nos sentamos, hablamos y vemos a ver qué pasa. Eh, eso nos dio, pues, oh, pues, qué bien, no tal y demás. Entonces nos decidimos también a, eh, en ese verano decir, bueno, pues, ¿por qué, ¿por qué no empezamos a vender online? Que eso podría ser una opción bastante buena. Teníamos en esos tres que han aparecido al principio... De nuestros, de, hijos, de nuestros hijos. El mayor. el mayor es ingeniero informático y, pues mira qué bien, lo tenemos en casa, pues mira que nos bien, lo va a hacer. Nos va a hacer la página web. <risa> Entonces... Y ahí lo tuvimos todo el verano sentado en el ordenador, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y así fue. Y cuando llegamos en septiembre, pues, pues bueno, pues, pues se inició la web, eh, empezamos a vender cosas y nos llamó... Eh, bueno, empezó la web, empezamos a vender cosas, ahí todo el mundo participó en la web. O sea, fue la pera. Yo llorando, todo el día me pasaba llorando, porque todo el mundo quería participar, todo el mundo quería ayudar. El que no era comprando, era prestando a sus niños que hicieran de modelo, mi amiga Patricia haciendo las fotos, eh, bueno, todo el mundo, todo el mundo ayudar. ¿no? Y era súper emocionante ver eso, ¿no? cómo tu entorno se vuelca contigo. En cuanto a que tú abres así un poquito las manos, pues todo te vuelve claro, crecido. Sí. Y, y, y Pilar, eh, nos juntamos con ella, ah, sí, claro. le llevamos el material, porque eso no lo teníamos, le llevamos el material, y cuando vieron en el 8 lo que teníamos de dibujos de Jaime, dijeron: Pero bueno, si aquí es que hay mucho, hay mucho, se pueden hacer muchas cosas, y se empezaron a mover. ¿vale? Eh, Claro, cuando tú te mueves de una manera profesional las cosas son muy distintas. Nosotros jamás podríamos llegar a donde hemos llegado sin esos apoyos y sin esa profesionalidad de esa gente que nos ha apoyado. ¿vale? Eh, Patricia, que es la que decía Sole, que hacía fotos, es que es una fotógrafa profesional muy cotizada. Y esa estaba en nuestro entorno. Y esa la conocíamos. Sally es una persona, es una empresaria... Con, con éxito y es una mujer, eh, bueno, si, si no la conocéis, sabidores. seguirla también. también. Te dabas cuenta cómo esa gente estaba a tu lado y era un potencial que de alguna manera tú no, pues no, podías, no es que no explotara, sino que, no, no, que habías, no, no habías caído en la cuenta. Pero que en el momento que te habías abierto es que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, porque de hecho lo han hecho en muchos casos. Bueno, pues empezó la web, empezó, eh, vosotros que lo sabéis, Instagram y Facebook, ¿Vale? eh, todo, lo, todo lo gestiona Sole, o sea, como que <risa> <risa> si, si hay iniciativa siempre va, va a provenir del lado de Sole, ¿no? De hecho, Instagram lo lleva a ella, Jaime tiene ya 17.000 seguidores, tiene una buena cantidad importante y sobre 17. todo... 17.000 fieles seguidores. Muy fieles, fieles seguidores, gente que le sigue y nada más. Eh, ahora estamos en otro paso, estamos intentando eh, enseñar un poco la vida de Jaime. ¿no? Claro, cuando te expones siempre corres un riesgo, pero es un riesgo que tienes que, que correr. O sea, Siempre va a haber alguien que pues, no le va a parecer bien o no le va a gustar. Nosotros intentamos que, que esto se trate de la manera más normal posible. Intentamos que, que, que la normalidad sea algo que, que trascienda, que vaya un poquito más allá, porque en el fondo es nuestra normalidad. Claro, no, tú cuando ves a Jaime dices, este, no, no, normal no es, claro, no es, no es... pero sí la vida es normal, es decir, no, mi vida no tiene una música tétrica por detrás, ni la de sol, no, no, no, es una vida absolutamente normal. Y tu preocupación por los hijos, tengan o no discapacidad pues es prácticamente similar, lo que es distinto es el medio en el que te tienes que desenvolver. Y entonces tienes que habilitar otras cosas, pero claro, a mí me preocupa Jaime, pero me preocupa también Juan y me preocupa Isabel. Me preocupa muchísimo, muchísimo, lo mismo. que Ellos lo que pasa es que tienen otros recursos. Bueno, el, el caso es que, eh, de todas las maneras, el, el, eh, es importante también que sepáis que el modelo, eh, en todo eso que os comentaba Sole, o sea, esto surge también por iniciativa de esa economía de comunión que os comentaba. Ah, sí, eso no lo contaba. <risa> sí, Porque… <risa> Eh, empezamos algo de Jaime porque el tercio este para, para algo social, para una obra social, pensamos ese año dedicarlo a empezar la empresa algo de Jaime, porque bueno, como os hemos contado antes, que la vida adulta de Jaime pues está totalmente en el aire, ¿no? No sabemos cómo va a ser. Pensábamos también que podíamos encauzar esto como hacer una empresa. Para Jaime, para otros muchos chicos como Jaime, que puedan trabajar o tener un, un hogar, o no sabemos muy bien qué todavía. El tercer sector, que es el sector social, os habrán dicho seguramente que es un entorno de futuro en muchos casos, porque las necesidades van a ser muy grandes, por temas de envejecimiento de población, eh, por temas de discapacidad y porque es un... Un campo en el que hay muchísima, muchísima, muchísima necesidad. Lo que no hay son medios, pero eso ya lo sabéis, es lo que pero necesidad hay muchas, ¿no? Bueno, pues eso, Entonces, bueno. En, en nuestro tercio de, de ese año de, lo, de, de las obras sociales fue para algo de Jaime. Claro, eh, lo que tenéis que entender también es que eh, bueno, el, el, el trabajo de las personas con discapacidad es un poco peculiar, aunque seguro que si manejáis plataformas de InfoJob y demás os encontraréis anuncios de se necesita ingeniero nuclear con no sé qué y con discapacidad. Eh, en el caso de la discapacidad intelectual evidentemente eso no va a pasar. El trabajo para estas personas habitualmente suele estar vinculado a lo que se llama la RSC empresarial, la responsabilidad social corporativa y es una obligación por ley que a partir de 50 empleados tú tienes que dedicar un 2%, o sea, un empleado tiene que ser discapacidad o emplearlo en medidas alternativas, ¿no? Eso bueno es, es evidentemente un tema legal, que es un tema que avanzará, se apoya y demás, pero claro, a nosotros eso no nos soluciona nada. A nosotros que Jaime trabaje en una gran… aunque está trabajando ahora en Carrefour de reponedor, por eso también tenemos que pedir perdón, pero eso no es el futuro. Es decir, esos trabajos vienen, están subvencionados… Y, y no son de futuro, él tiene que estar con una persona permanentemente a su lado haciendo cosas y, y, es, y es una subvención que se va a acabar en dos años, entonces es una especie de, de, de, de recursos que no están bien empleados. Yo preferiría que se emplearan en otras cosas. ¿no? El caso es que eh, nosotros lo que nos planteamos con algo de Jaime es que su, eh, nosotros creamos a partir de lo que hace Jaime, a Jaime no le puedes meter ocho horas a dibujar, no le puedes decir, dibújame ahora una cebra y ahora dibújame. No sé, no, no. Ahora queremos que dibuja la Cibeles, pero no quiere dibujarla. Ni la va a dibujar, seguramente, pero no te puedes empeñar porque no es así. Entonces, eh, el, el, el modelo o lo que nosotros pretendemos parte de la capacidad de Jaime. ¿Qué hace Jaime? Y a partir de lo que él hace, nosotros creamos. Eh, esto es los autónomos. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, en el caso de una persona con discapacidad intelectual, él no puede tener nunca la iniciativa discapacidad intelectual tan severa como Jaime. No puede tener nunca la iniciativa para generar su empresa y para nada. Bueno, no, no, si, si no sabe hablar. Si le dejas, no se pone los zapatos. Si es que no, no puede ser, ¿no? Entonces, el modelo parte de que creamos a partir de lo que hace Jaime. Y con lo que hace Jaime, nosotros. Pues empezamos a ver ah, pues miren camisetas, o sea, ah, pues miren esto, vamos, ah, pues miren, Con todo eso, pues, eh, pues bueno, empezó, empezó a tener todo sentido y empezaron a, a ocurrir cosas. Y por mediación del 8 empezamos a tener contacto y de repente, pues muchas empresas se acercaron. Y esto es una, unos ejemplos de cosas que se ha hecho con algo de Jaime y con el 8. El 8 no es una empresa, es nuestra amiga Pilar. Y los de Cifre han, empezaron a hacer y bueno, han sacado ahora, ¿no? Ver, los, ahora unos... que van a empezar a vender el mes que viene. Estos que son cifres se, sí, se dedican a cuadernos, a... Sí, papelería. Sí. Es, y es un sector sorprendente porque muere según nos han contado muchísimo muchísimo dinero, muchísimo... es muy curioso, pensábamos que era algo muy anecdótico, pero pero no, es, es algo... Es, algo que... es la de Cifre, sí. Y ahora la que viene es de Quilombo Rax. Ah, eso son alfombras que hicieron también con los dibujos de Jaime. Sí, y eran, eran, eran para cuartos de niños. para cuartos demás. de niños, pero sí. hay algún ejecutivo que tiene una cebra en su despacho. Sí, y un abogado que tiene un gorila, directamente, que tiene que asustar bastante cuando entras por allí, pero, pero que eso, eso es así. Esto, son grandes y es muy sorprendente verlo en grandes, es muy... <ríe> Gastón y Daniela también. Ah sí, Gastón y Daniela, que supongo que conocéis, es una marca de, de tapicerías y papeles pintados. ha hecho una colección con los dibujos de Jaime que se han presentado en París el mes pasado y ahora se van a, van a hacer una presentación aquí en Madrid. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, que está teniendo muy, mucha aceptación. También salió en la revista Nuevo Estilo, sí, hace poco. Y quisieron sacar a Jaime. Y esto es el libro de Penguin Random House, que hizo este, este libro que es como de juegos para niños que no saben leer y que a los niños les encanta porque tiene, Jaime tiene esa cosa que a los dibujos de los niños a los niños les encanta porque es como un niño, ¿no? Y entonces les atrae muchísimo. Los, y es muy gracioso porque son juegos como adivinanzas. Y esto es la colección de Safta. Safta es la, la fábrica más grande de mochilas de España que tiene todas las licencias de los clubes de fútbol, de Barça, del Real Madrid, de todas para hacer las mochilas, de Benetton, de Mafalda, de, de muchas marcas conocidas, y ahora también tiene la de algo de Jaime. Y se venden ahora en el Corte Inglés y en Amazon. Y esto es la agenda, a la, la agenda Telva, la agenda Telva que, sí. que nos hizo muchísima ilusión que, que eligieran un dibujo de Jaime para hacer una de las agendas del 2019 de Telva, que la verdad es que muchísima gente elegía la negra, la agenda negra. Bueno, eh, todo esto de todas maneras fue un puntazo, pero tuvimos una un poquito más gorda, que fue esta. Que fue Zara, sí. Cuando Zara... Bueno, Pilar, las del 8, las chicas del 8 fueron a ver a Zara, ¿no? Bueno, es que esto, de todas maneras, la historia es que cuando os contábamos que habíamos vuelto en septiembre de vacaciones, tal, y que, ¡ay, qué bien! que firmamos, Lo primero... Firmamos lo con prim... el 8, y nos dijeron lo primero, pues vamos, en... a ir a ver a Zara, vamos a ir a Zara, a Inditex. Y yo decía, ¡ay, qué emoción! Pero dice, bueno, no sabemos, no podemos decir nada, porque no, no, no. Y cuando llegaron allí, me mandan una foto así por el WhatsApp, de que estaban con todos los dibujos de Jaime extendidos en la mesa, no sé qué, y al rato me vuelve a llamar Pilar porque se sale de la reunión y me dice, Sole, ya los han elegido. Digo, ya los han elegido. Ya los tenían elegidos. Y además tenían dibujado la etiqueta que les van a poner. Iba a ser el primer diseñador que con su nombre va a vender en todas las tiendas de Zara. Porque eh, Zara hizo una etiqueta, con, que veis ahí arriba la cebrita, así que es esta que tengo yo puesta en la camiseta, que, que ponía eh, Zara Baby, B Cotton, Bye algo de Jaime. <risa> Introducing algo de Jaime, eso es, que presentaba algo de Jaime, ¿no? Y bueno, cuando llegaron allí, pues eso, ellos habían elegido ya los dibujos que querían, ya habían diseñado la etiqueta, ya habían decidido que sí querían que Jaime trabajara con ellos y la verdad es que, bueno, yo lloré muchísimo ese día sí. de emoción. Sí, tuvimos que durante tres, seis meses fue o sea, de no querido, poder no decir nada, porque hasta el, el diseño ya lo tenía, ya lo tenían todo hecho, pero la producción llevaba sus canales, sus tiempos y, y fue lo que fue. O sea, y bueno, tal, y yo, nosotros, que, nosotros cuando, ¿qué tal? Bien, bien, sí, todo muy bien. Bueno, pero, pero que la verdad es que al final sí. en este mundillo todo se sabe, porque nosotros no se lo contamos sí, a nadie, pero a alguien... Se enteró y cuando Zara te quiere, todo el mundo te quiere, sí. Sí. porque Zara es como claro. el rey Midas. Y relacionado con eso, el día 2 de abril del año pasado, el día 2 de abril es el Día Mundial del, Mundial del Autismo, del Autismo ¿vale? y el Corte Inglés nos propuso lanzar una campaña eh, coincidiendo con el día 2 pues para visibilizar y para comercializar y para todo. Y Uf. en la campaña esa fue súper bonita porque sí. otra amiga nuestra que no sé si está ahí el logo de ASECOM sí. otra amiga nuestra que se llama Mari tiene una agencia de comunicación eh, inventó un, un lema para la campaña de, del Día Mundial del Autismo que es yo también tengo algo de Jaime de dos cosas era yo también tengo una camiseta de Jaime y yo también tengo ay que lloro <risa> perdón, es que me emociona mucho es, eh, yo también tengo alguna discapacidad, hay algo a lo que no llego. Yo también ¿no? hay algo a lo que no llego, yo también hay algo que no puedo hacer ¿no? y entonces me puedo poner en el lugar de estas personas que hay muchas cosas que no pueden hacer, yo también soy débil, yo necesito ayuda. Bueno, pues fue en redes y la verdad es que es sorprendente. Esto es solo una pequeña esta, esta muestra, pero no os podéis es que Nadie, ofrecerle. nadie, absolutamente ni una sola persona a la que le mandamos la camiseta para que se uniera a nuestro yo también tengo algo de Jaime dejó de hacerlo. Todo el mundo, aunque no estuviera en su casa pidió, bueno, me acuerdo había un actor que no, que no llegó a su casa nunca, pero pidió que el portero que tenía la camiseta le hiciera una foto y se la mandara por WhatsApp para que él pudiera subirla a sus redes y, y poder poner yo también tengo algo de Jaime. Bueno, todo el mundo, es que fue precioso, precioso, increíble. Sí. Y, y volvemos y retomamos eso que os hablábamos del entorno, o sea, el potencial que hay fuera, la, la cantidad de gente que hay deseando ayudar, deseando echar una mano, y que lo explicaba Sole antes, es decir, si tú no enseñas, o sea, la gente sabe que, que tú tienes un hijo con discapacidad y demás, pero no se acerca a ti, no te tiene miedo de preguntarte, de decir, oye, no sabes si te va a reaccionar bien o mal. El paso lo tenemos que dar nosotros, nosotros tenemos que ser los que mostremos cómo son las cosas, porque si estás demandando ayuda, si estás demandando que, que, que, que haya un futuro para ellos, tienes que enseñar cómo son. A veces, incluso en su crudeza, en muchos casos, pero bueno, pero, pero no. En este caso, pues, pues bien, porque es gente... Bueno, ahora estamos intentando que... Vamos a ver si lo conseguimos. Yo. Estamos buscando la autorización de los padres del centro al que va Jaime porque estamos intentando que otros más se unan para que la gente vea, las personas veáis cómo son que ¿Cómo son? Pues son, pues son, son muy graciosos en muchos casos, o sea, son muy raros y, pero pero hay esa normalidad y esa y esas y, y, y ganas de vivir y ganas de hacer cosas que, que, que son importantes ¿no? Bueno, eh, además de esto, que fue una campaña en, pues en, en Instagram y en Facebook, pues también, eh, también en medios. Bueno, eso luego hizo que, que muchos medios de comunicación, que ya sabéis cómo funciona esto, que unos se cuentan a otros lo mismo y entonces todo el mundo te quiere entrevistar. Y entonces fue, fueron unos meses, que yo creo que fueron dos, que, estuvimos, que nos estuvieron haciendo entrevistas en muchísimos medios. ¿no? En, en 13, en la 2, en Antena 3, en la 6 en la COPE, que nos encantó la entrevista con Cristina López-Lipting, eh, en El Mundo, que esa nos encantó la del mundo porque Entonces, sí. fue Jaime portada del papel, que es bueno. el... En el mundo salía el arriba, cultural. si conocéis el mundo me imagino que sí, arriba hay una tira en, en, en la portada, en la portada portada una tira y ahí aparecía una cebrita de Jaime arriba y hablaba ya de Jaime. Qué luego guay. cuando abrías la primera página estaba en esas fotos que ponen de gente para arriba y gente para abajo Jaime con una flecha para arriba, para arriba, <risa> diciendo que bien. Y luego en esto del papel era la, la, la, portada. la portada era una foto de Jaime con su cebra detrás y abrías y eran dos páginas con, con dibujos de Jaime contando la vida y de contando Jaime. una cosa que Además nos encantó porque eh, la persona que vino compartió con nosotros un, un, una mañana entera y luego la verdad es que nos emocionó mucho. lo Sí, que se también nos favorita. dimos cuenta como cuando con los periodistas tienes esta comunicación que tú de verdad les abres tu corazón y ellos enseguida te cuentan su vida, sí. cómo mejor cuentan tu vida, ¿no? Porque Nuestra, vaya, como que se se contagian, o sea, como que entienden mejor, comparten tus sentimientos y son capaces de expresarlos también mucho más. Ella ya venía preparada de casa porque venía el reportaje a hacerlo en esa línea, ¿no? O si sea, hay muchas líneas de afrontarlo, en unas es solo noticia y demás, y esta eh, ya nos dijo que, que, bueno, que intentaba hacer una cosa un poquito distinta, ¿no? Y, sí, pero de hecho, muy bonito, la verdad. No tanto pero bueno, todo esto, de todas las maneras que os hemos contado, que, que, que bien, que bonito, tal, no sé qué, de, bueno, eso es fenomenal, estupendo, pero, pero lo que os queremos contar ahora para terminar es realmente lo que a nosotros nos mueve. ¿no? Eh, nosotros no nos mueve que Jaime tenga una empresa, nosotros no nos mueve. Nosotros no, Lo que nos mueve es el proyecto de vida de Jaime, eso que os comentábamos al principio. Eh, y ese proyecto de vida tiene, tiene dos facetas fundamentales, eh, su calidad de vida y que esa vida sea una vida digna. Eso es lo que realmente nos ocupa y nos preocupa. ¿vale? Bueno, de Jaime y de otros sí, muchos como Jaime, claro, eh, ¿eh? que eh, Jaime es, es un nombre que engloba mogollón de gente que es como él. Efectivamente, es decir, no, no hay una solución para ellos ahora mismo y es lo que nos preocupa y estamos metidos pues, en muchas movidas, pues ahora mismo, eh, bueno, ahora, ahora va un centro de día que se ha abierto nuevo, pero hay muchas demandas de centro de día, hay muchas demandas de vivienda, y bueno, esa, en esa parte material trabajaremos, ¿no? pero, pero todo enfocado a que ellos tengan esa calidad de vida. Y calidad de vida, cuando hablamos, es no solo lo material, es el bienestar físico, es el emocional, es, es el social, es el que pertenece al entorno, el que tenga ocio, que tenga bueno pues lo que podemos entender como una buena vida. ¿no? El, en resumen, lo que nos pidieron y lo que hemos intentado contaros es una historia que en el fondo. Eh, no sé si os puede inspirar, pero eh, sí que os puede mostrar eh, que hay muchas maneras de afrontar las dificultades. Vos no vas a poder controlar todo lo que te pase en tu vida, tú no puedes controlar que tu hijo tenga autismo, no vas a poder controlar que alguien salte un semáforo y te, y te deje de te no puedes controlar muchas cosas. ¿no? Lo que sí que puedes hacer y lo que sí es tu decisión, cómo lo afrontas. Ojo, que tampoco os digo que seáis felices, que aquí no pasa nada. No, no, pasan cosas. Pasan cosas que pueden ser duras y que pueden, a veces no se pueden superar. Bueno, pero que esa decisión es la vuestra. Eh, yo os espero que tengáis unas vidas muy exitosas, sobre todo exitosas en, en, en lo feliz, ¿no? en, lo, en, lo per, en lo personal. Porque lo otro no deja de ser un complemento. La persona es un complemento de muchas cosas. Pero ella está en el centro, como nos pasa con, la, con el tema de la os hablábamos en la de la economía de comunión, la persona en el centro y a partir de ahí todo lo demás. Y en principio, pues, creo que nada más es lo que os queríamos decir y bueno.